Eh, esta provincia, esta ciudad, eh, es una, eh, un gran exponente de cómo ese amor, esa cultura y respeto por la comida y por la dieta mediterránea se lleva a cabo. Eh, DNA, este festival que estamos celebrando por segunda edición, comenzó el año pasado como un festival gastronómico con un carácter divulgativo y lúdico. Eh, queríamos subir un poco del formato convencional de las grandes ferias de, de gastronomía, en las que hay mucha distancia entre, entre los productores, entre los profesionales y el público. Y, y en, en este espacio, en, en, en este lugar emblemático, pues conseguimos que, como se dice ahora, haya mucho flow, que haya mucha cercanía entre los profesionales, y entre eh, los amantes de la gastronomía que nos estáis eh, acompañando. Y que la costa, que está por aquí detrás, es el gran culpable de, de que este evento se esté realizando, es grandísimo embajador, grandísimo embajador. Y además eh, creo que a su pesar, pues, una celebrity internacional, ¿no? con lo cual yo creo que posiciona a esta ciudad, a su gastronomía, y al destino, eh, Comunidad Valenciana como bueno, probablemente la vanguardia de esta eh, grandísima transformación que estamos sufriendo. ¿no? más cosas. De gastro... eh, tras el éxito Está que tuvimos el año pasado, que fue impresionante, yo creo que Festival nos sorprendió a todos, de, eh, estamos celebrando de, de en esta ciudad creativa de la gastronomía, según la UNESCO, eh, y convertimos esta plaza en este fin de semana en la capital gastronómica del Mediterráneo. Gracias, Pique, porque la has vuelto a liar. Y además me, me gusta mucho el enfoque que se le da este año porque tiene una lógica aplastante que tiene que ver con el producto, el producto como protagonista. Entendido como la unidad base de la creación de cualquier obra culinaria, el origen y la materia prima que fundamenta cada receta. Eh, todos nuestros chefs invitados y los profesionales y la gente que trae producto, con una grandísima carrera profesional, nos están enseñando cómo optimizar y sacar el máximo, el máximo partido de estos Bien. productos, pero sin desvirtuarlos, eh, aupándolos, llevándolos a, a, adelante. Como veis, pues tenemos un sitio emblemático, hay un montón de actividades, una mesa de más de 300 metros de largo, eh, dos escenarios donde los cocineros nos están haciendo partícipes, este que es el más eh, caluroso, este es el que está un fire, de verdad. fire. Eh, como debe ser, me parece que está un fire no tanto como el horno, eh, que el horno debería estar todavía más... No, no no, no, tengo, no no estoy seguro, creo que sabes, quiero controlar 50 grados y no lo tengo dentro. Si fuera, fuera igual se me hacía mucho. Por eso te digo, que sí. sí debemos, yo me lo tengo dentro para más que no se de demasiado. ¿no? Sí, sí. Bueno, pues eh, vais a ver y. Los que nos habéis seguido esta mañana, pues que estamos fusionando, que se está trabajando con respeto respeto los productos, se están haciendo recetas tradicionales, se están haciendo recetas muy vanguardistas. Hemos arrancado con la gamba roja, se han estado tocando las espardeñas y, bueno, pues eh, la temática que tenemos ahora, que es la del pescado. Hay un montón de actividades lúdicas. Los niños son... Eh, a los que más nos gustaría contaminar de esta forma de vida, hemos estado viendo con Héctor Molina eh, cómo, nos están, eh, cómo nos la están liando a nivel eh, en el campo de la agricultura, con los tragénicos, con la concentración de empresas, en fin, una, una cierta sostenibilidad imprescindible para que esta dieta mediterránea, que es objetivamente muy buena para la salud, eh, siga siéndolo. Pues bueno, tenemos de todo. Os invito a que disfrutéis de este evento, de la ciudad, de estos cocineros y de la comida que están sirviendo también, los, los restaurantes y los, eh, y los hosteleros de la ciudad y que, bueno, que estos dos días disfrutéis eh, a lo grande de lo que se va a hacer aquí y que logremos compartidos el que, que todos los que estamos en el escenario somos un poco gastropirados nos vuelve locos lo que hacemos, nos gusta mucho estamos enamorados de nuestra profesión y ojalá que la logremos eh, trasladar así que bueno, pues eh, muchísimas gracias por escucharme, eh, le voy a dar paso a Begoña Rodrigo, que como os digo va a ser la que va a hacer de pinche presentadora del gran Pepe Soya que nos trae su gran hacer desde el Atlántico muchísimas gracias y bienvenido gracias ¿Ha ido Kike? Sí, sí. No sé bueno, además ¿no un papelito de esto. No sé, ¿eh? Yo te voy a leer porque me lo han dado y entonces lo tengo que leer. Y pone... Pez soya es uno de los principales artífices de la evolución de la cocina gallega. Comenzó como chef autodidacta en el restaurante que regentaba su familia, Casa Soya. No, lo no voy a leer porque ha un curro y lo tengo que leer. Para luego marcharse a ampliar su formación en restaurantes de toda España. A su vuelta, en 2001, tomó las riendas del negocio familiar y transformó Casa Soya en el emblema de la gastronomía gallega que es hoy en día. Con una cocina de creatividad y vanguardia con el respeto a los productos autóctonos bajo su dirección, el establecimiento ha mantenido la estrella Michelin que le posee desde 1980, consiguiendo otros reconocimientos nacionales como los Tres de Repsol de la Guía en 2015. Además de dirigir su propio restaurante, Pepe Soya es miembro fundador de la Asociación Gallega de Sumillers del Grupo 9 y el Grupo 9, asoci asociación constituida por chefs a la vanguardia de la cocina gallega. Bueno, esto es una cosa como si te pones en Wikipedia, ¿sabes? Sí, ya sabes toda la información de Pepe Soya, perdón. Pero esto es un poco la cosa que nos tenemos que saber todos pues un poco para que conozcáis a los chefs. Muchas gracias por aguantar los 40 grados de, de dolor que tenéis encima y bueno, sobre todo muchas gracias a Quique por hacer posible esto un año más. Tenemos un sitio maravilloso. Estaríamos todos encantados de estar ahí en el agua, pero ahora tenemos aquí a Pepe, que mira si sí es guay. Pepe, que se trae hasta los fans gallegos. De, que, que tenemos aquí de Vetusta Morla para que le hagan hagan, hagan, hagan, hagan bueno Pepe es un cocinero gallego porque son las fiestas de Gandía a y tocaron anoche en Gandía más más. y es verdad sí, en Galicia tienen esta cosa positiva que se creen. tiene un producto maravilloso que lo tratan de una manera excepcional Pepe es de las pocas personas bueno no es de los pocos es pero que sí que no, es no, de no, los no. que llevan al límite el tema de la sostenibilidad en su restaurante y de cómo eh, querer a sus productores y trabajar eh, las cosas de la forma más honesta posible. Y eso hace quererlo por necesidad. Así que hoy nos va a traer, eh, nos va a hablar del pescado. Creo que es mucho mejor que hable él que hable yo, porque se explica de maravilla, y sobre todo porque nos hemos comido ya más de 20 minutos de su ponencia, así que tampoco vamos a dejar que, que seguir hablando porque no sería muy inteligente. Así que, lo que Bueno, me toca, pero tengo que dar las gracias, pero voy a dar las gracias a lo que... O sea, os doy las gracias porque estáis aquí, verdad. O sea, el calorazo que hace, el sol que está cayendo, que os molestéis por llegar hasta aquí, que vengáis aquí y tal. Me parece que eso es a los que más tengo que agradecer que hoy estéis aquí, ¿no? Pero bueno, también no puedo olvidarme de Quique, que está ahí, aunque... ¿no? que al final es el que ha organizado toda esta historia y sobre todo le voy a, le voy a agradecer una cosa y es que hable de producto ojalá que, que, que tengo aquí, pero voy a lanzar como ojalá algún día los que estén aquí arriba hablando sean los productores y la gente que, que de verdad nos trae o sea, estas cosas, o al sea, los cocineros no, no, no somos tan buenos como, como o sea, no, y, y hoy, fíjate, hoy creo que voy a desmontar a los cocineros ¿eh? Entonces, si hay un cocinero aquí, que se vaya a ver, porque no voy a hablar bien. Bueno, yo no claro yo no bueno y vengo no porque me la traje para que para que me ayudase pero sin el público eh, no no tú no no no o sea sí, pero espera además todos cocineros a ver, que estamos solos jodeas no decir voy a no o sea yo yo creo yo creo que voy a poner, voy a tratar de poner el punto de realidad donde está todo esto no eh, yo yo vengo a hablar de pescado como no siendo gallego bueno podría hablar de de cerdo de vaca de, de la huerta, que es brutal en Galicia la huerta en Galicia tiene un problema y es que tiene unos, o sea, unos, unos vecinos al lado tan tan tan potentes que casi nadie habla de la huerta en Galicia y la huerta en Galicia es brutal también no Pero todo el mundo habla del pescado, del marisco ¿no? de la carne y nos olvidamos la huerta pero hoy tengo que hablar de pescado, tengo que hablar de pescado porque además llevo, he hecho un trabajo desde hace unos cuantos años con unos chicos que se llaman artesanos de la pesca. Lo increíble es que ahora os iré contando más cosas acerca de ellos. No traigo vídeos, no traigo nada, ¿eh? O sea, vamos a cocinar un poquito y vamos a hacer hablar cosas y os voy a contar cosas sobre lo que estamos haciendo en Galicia hoy día, que me parece que es lo más interesante que vamos a hacer. Eh... Bueno, eso, agradecer a Quique, eh, ojalá, eso, un año haya un pro, haya productores aquí arriba y nosotros, los cocineros, estemos ahí abajo, sentados, escuchándoles, ¿no? Yo creo que es lo que de verdad tenemos que dar el siguiente paso. Siempre estamos hablando de ellos, siempre los magnificamos, siempre los reconocemos, siempre tal, y al final no hacemos que suban a los escenarios y que los que tienen que subir y contarnos cosas de verdad, ¿no? Y nosotros, como cocineros, estar ahí abajo escuchándolos, y público también, porque son increíbles, ¿eh? Yo cada vez hablo con Roberto, que es un pescatero, que es el tío que me que me consigue todo esto, aprendo un montón y seguimos aprendiendo. su subió con, con una inquietud increíble. ¿no? Agradecer a Vego también que haya accedido a, a ayudarme. No podía haber ningún eh, mejor ayudante para, pues para mí que Vego. O, o, eso, o, eso, o eso pensaba yo hasta hace un rato. Igual al final de la ponencia voy a cambiar de opinión. ¿no? Pero bueno, hasta ahora lo pienso. ¿no? Vale, vamos a hacer vamos la ponencia un poquito distinta, porque es si que al final todas las ponencias son como un acto de fe, ¿no? Yo os cuento cosas y vosotros hacéis un acto de fe, ¿no? es decir, lo creéis. Entonces, hoy voy a tratar de hacer una cosa distinta, porque si no, no creo que no tiene ningún sentido, ¿vale? Eh, ¿sí? ¿Te gusta? ¿Comerías pescado crudo? Sí. Eh, sube Uf. Oye, veo allí hay unos cuantos niños. De los niños que veo por ahí, ¿quién, ¿quién comería pescado crudo? ¿Quién se atrevería? Ninguno de los dos. Y cocinado. A cocinarlo. Sí. Venga tú. Venga. A ver, o sea, sabéis, busco un niño porque sabéis que los niños siempre dicen la verdad. Los niños son borrachos. Hay un borracho en la sala aparte de beber... No, bueno, el borracho vamos a... Vamos a, vamos a guardar, venga. vamos eh, a de eso al espejo. ¿Te atreverías a comer pescado crudo? Sí. ¡Uf! Eh. ¡Ah, ahí dos gafas de su alto espejo! venga, no los dos! comen! ¡Sí, me dieron los dos!